¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues vamos a revisar los ratios y probabilidades de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! En esta ocasión revisamos 8 videos en los que se abrió un total de 13 cajas. La colección es de 100 cartas y en esta ocasión nos vamos a enfocar en las 14 ultras y 10 secretas. Y empezando con estas dos que tienen un ratio de 1 cada 52 sobres que es That Came Out of Nowhere de Gold Pride y también este de las... El... Dragón, ¿no? De las 100 manzanas. Después tenemos a las que eh, son un poco más difíciles de obtener con un ratio de 1 cada 62 sobres. Aquí tenemos a Gold Pride Pinballer, que es esta nueva carta, nueva fusión, que eh, la verdad se ve bastante bien. Se ve bastante bien, sería cosa de ver cómo va a destacar en el juego competitivo. También tenemos a Infinitrack Roller. Y Libromancer Origin Story. El siguiente escalón es de 1 cada 78 sobres. Aquí tenemos principalmente a Vistial Dispater. Que es pues, este monstruo sincro de los Vistial. También a Firewall Defender Y también tenemos a Charlotte Carly. El siguiente escalón de las Ultras es de 1 cada 104 sobres. Estas ya van a ser un poquito más difíciles de obtener. Y, y tenemos principalmente a Ice Jade Run I Green. Y esta carta que a mí me fascina el arte, que es Manadium Prime Heart, que pues bueno es el sincro de eh, los eh, Manadium. Que honestamente no he revisado muy bien de qué va el arquetipo, pero al menos esta carta me agrada bastante y me gustaría sacarla eh, posteriormente. También en el mismo ratio de 1 cada 104 sobres tenemos a Manadium Prime Heart, que pues bueno es como el Rise Heart <risa> de los Manadium. Eh, parece que todos están relacionados en cuanto al arte. Y también tenemos esta carta de Numbers baile, que la verdad eh, leyéndola pues me parece que, que tiene un efecto bastante interesante, ¿no? Pero sería cosa de ver qué es lo que se puede hacer con ella posteriormente. Y por último llegamos a las más difíciles de las ultra raras que tenemos a eh, Super Heavy Samurai, Brave Masurawo. Y Constellar Teller Knight eh, Y pues bueno, la verdad es que también es un muy buen soporte para estos dos arquetipos Pasando a las secretas, tenemos las más fáciles de obtener En este caso tienen un ratio de 1 cada 78 sobres El primero de ellos es Albion Que la verdad es que tiene un arte buenísimo Es soporte para falen o Falvas Después tenemos a Widing, Quim la virtuosa, que es otra de estas cartas eh, pues virtuosas que de alguna manera tienen que ver con eh, algún arquetipo y también con falen o falvas eh, Sus estadísticas son muy curiosas porque todas son nivel 4, tienen 1500 de ataque y 1500 de defensa Y el último que es el amo de las espadas, aquí está la versión ultra que es la que sortean Pero bueno, eh, esta es una de las secretas Después vienen cartas un poquito más interesantes, ya con un ratio de 1 cada 104 sobres y el primero de ellos que es el monstruo de portada que es Firewall Dragon Singularity. También Gold Pride Roller bowler que es este material que se va a utilizar para la fusión que es eh, Pin Bowler. Y pues la verdad es creo que el hasta ahora el monstruo del Extra Deck más fuerte de este arquetipo. Eh, también tenemos a Vicious Astralout. Ya pasando al siguiente escalón, estas son unas de las cartas más difíciles de obtener que es Chaos Angel que la verdad es que es una carta muy buena, genérica y que pues la verdad yo pienso que va a tener bastante juego competitivo y de hecho en cuanto a las preventas pues parece ser la carta más valiosa hasta ahora y pues bueno también tenemos a este Despian Lulu Walilit que eh, también se, se ve bastante bien eh, y bueno, estos dos eh, sincros curiosamente tienen el mismo ratio de 1 cada 156 sobres. Y por último, la secreta más difícil de obtener de esta expansión es peaceful Planet Calarium, que es... Pues el campo de los Manadium Y pues bueno es curioso como todos estos arquetipos Vienen con campos bastante poderosos Y para los ratios de las super raras Pues se las voy a poner en los comentarios Si hay una super que te interese saber el ratio Pues escríbeme en los comentarios Que la verdad es que vienen cartas muy interesantes Con esa rareza Y pues eso es todo y acompáñanos Para el unboxing que vamos a hacer Y pues bueno nos vemos en el próximo Yugi box